Próxima estación Terminal Indios Verdes Por su propia seguridad Ninguna persona deberá permanecer a bordo Próxima estación Deportivo 18 de Marzo Correspondencia con línea 6. Dirección El Rosario. Martín Carrera. <tose> Próxima estación. Olprero. Anticipe su descenso. <tose> Próxima estación. La Rata. Correspondencia con línea 5. Dirección Panticlán. Politécnico. <tose> Próxima estación. La Telolco.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 Anticipe su descenso. Próxima estación. Valderas. Correspondencia con línea 1. Dirección Panticlán. Observatorio. Próxima estación. Niño héroe. Anticipe su descenso. Próxima estación. Hospital General. Anticipe su descenso. Próxima estación. Centro Médico. Correspondencia con Línea 9. Dirección. Pantitlán, Tacubaya. <tose> Próxima estación. Etiopía. Plaza de la Transparencia. Anticipe su descenso. <tose> Próxima estación. Eugenio. Anticipe su descenso. <tose> Próxima estación Dirición del norte Anticipe su descenso Próxima estación Capata Correspondencia con línea 12. O sea. Dirección Mixcuac, Próxima estación Coyoacán Anticipe su descenso Próxima estación Videro Derechos Humanos Anticipe su descenso Próxima estación Miguel Ángel de Querido Anticipe su descenso Próxima estación Anticipe su descenso Próxima estación Universidad Anticipe su descenso